Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Este es el canal OZ Producciones. Unido, naturalmente, con la Superior Estéreo desde Bogotá para Colombia y el mundo. Y nos encontramos con un nuevo talento de la música popular, Marianita Carranza. Hola, Marianita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la Superior Estéreo. Muchas gracias por haberme invitado. Eh, pues es un gran honor y primero que todo, muchas gracias. Y muchas gracias por venir al Policarpo. Con todo gusto, con todo cariño. ¿Nacida en Bogotá? Sí, señor. Ok. ¿Y desde más chiquitica cantas? Sí, señor. Más apro aproximadamente desde los cinco años, pero descubrieron mi talento a los 7. Ok, ¿y qué edad tienes? Tengo 10, pero va a cumplir el 3 de diciembre 11. ¿Y tus estudios siguen normales? Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿Qué año estás haciendo? Estoy haciendo tercero, okay. tercero de primaria. Muy bien. ¿Y por qué música te inclinaste al comienzo? Eh, por la música ranchera, por lo mismo que estoy cantando ahorita mismo. Música ranchera especialmente, ¿de qué damas, de qué mujeres de, de la música ranchera latinoamericana? Pues hay veces canto de Arelis Senao y más que todo canto de Franci y Mías. ¿Cuáles son las canciones que más te gustan de Arelis? Eh, Amante y Amigo, es una canción muy hermosa y me encanta mucho. ¿Y se la sabe completa o tienen que poner la pista para poderla interpretar No, bien? yo ya me la sé muy bien. Okay. ¿Cuál es la partecita que más te gusta de esa canción? Eh, el coro. ¿El coro cómo dice? Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo. Bueno, ¿y ya has tenido presentaciones no solamente en Bogotá, sino fuera de, de, de la capital colombiana? Sí, señor. ¿En qué parte has estado? Eh... Pueblo natal en Palo Cabildo, eh, en en Roldanillo Valle y ah, en Seis Roldanillo Van? Valle. Sí señor. ¿Y cómo te sentiste por ahí en Roldanillo? Mucho calor. Demasiado y claro, ¿y vestida así de mariachi? Un poquito más de calor <risa> Bueno, ¿y siempre te acompañan eh, mariachis o con pistas? Pistas y hay veces cuando es de cumpleaños así ya, ya es con mariachis Bueno, ¿y has tenido la oportunidad en Tarima, en las fiestas de municipios, de pueblos Cuando hay mariachi grande ¿te invitan a participar a cantar con los artistas grandes? Sí señor, pues yo estuve con Jesse Uribe y pues, él, pues yo lo conocí a él y era muy querido, muy cool, muy chévere. Qué bien, qué chévere. ¿Y qué canción cantaste yeah. con Jesse? Dulce Pecado, pero ya casi no me la sé porque hace rato no veo a Jessy. Muy bien. Y bueno, eh, están lanzando un nuevo trabajo discográfico. ¿El primero de tu vida o ya has tenido otras participaciones musicales? Eh, el primero. Eh, pues el primero y tengo otro. Tengo otro a mi título. Y se, la, una se llama Agradecimiento, que es la primera que saca, y la otra se llama men, homenaje, a, homenaje eh, ben, mi, mi Bendición Mi Bendición, pero ¿cuál fue la primera canción que grabaste? ¿Fue un cover o una canción ya realizada por otros artistas o algo que te hicieron exclusivamente a ti? Pues me, yo la escribí, la primera canción la escribí y se llama Agradecimiento Ok, y bueno, seguramente contaste con una reglista, una persona que te ayudara a organizar la letra para que llevara bien el fraseo. Sí señor, fue mi profesor Charlie Matthews, es de Medellín, de allá muy lejos de aquí, como a 20 horas, no creo que más, no claro. sé. Y pues eh, gracias a él sé sí, lo que sé del canto. Bueno, ¿terminas tu bachillerato dentro de algunos años y qué piensas estudiar? Eh, no sé, la verdad es que he, he decidido hacer muchas cosas, la verdad. ¿Pero te gusta mucho el canto? Me encanta, sino que he pensado irme a otro, otra ciudad para poder conocer a mis cantantes favoritos. Muy bien, ¿y qué te dicen tus padres? ¿Te apoyan en lo musical o en el arte que tú quieres? Mi mamá, mi mamá más que todo. Mi mamá dice que si yo quiero seguir cantando, cante, pero a mi papá no le gusta tanto porque él dice que tenga que estar pendiente de mis cosas, pero a mi papá me deja de vez en cuando, cuando ya porque casi él no va, porque él está trabajando mucho. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, ¿cómo te has sentido con el público al cual le has entregado tus, tus canciones? Pues me siento súper, súper bien. Siento como si marcar atención, como si se fuera mi territorio. Me siento súper bien al decir que puedo llegar a ser una cantante profesional, pero también siento que voy a ser alguien grande. Seguro que sí. Bueno, eh, aquí queremos eh, hacer entrega de este certificado a Marianita, que hoy estuvo también eh, con el, el, los eventos de magia. Oh, bueno, le están entregando un certificado a Marianita, que estuvo en los eventos de magia en los 60 años del barrio Policarpa, ¿no? Sí, señor, pues la primera vez que vengo a un cumpleaños y me encanta, la verdad, está súper bueno. Mostrémosle a la cámara a ver qué dice. Ah, mire, interesantísimo. Ahí dice Marianita Carranza, su participación en este gran show aquí en el barrio Policarpa. Bueno, Marianita, nos contabas que está lanzando un nuevo trabajo discográfico, 16 Cortes. ¿Quién hizo la escogencia de canciones? <risa> eh, pues a mí me encanta la música y pues yo me aprendí las canciones y acá dice los, el dueño de las canciones y todo, o sea, los dueños de las canciones, quien las hizo Hizo todo. Pues por lo menos eh, agradecimiento, y hasta a mi favor, porque yo la hice, la grabé con mi misma letra, todo súper bien. Muy bien. ¿Y cuál canción te gustaría que sonara en la radio de todas estas? Pues para mí fue el agradecimiento, la canción que más me inspiró. Muy bien, también grabó Mis Ojos, Las Margaritas, Mi Bendición, El de los Ojos Negros, El Puente Roto, grandes canciones que ya son famosas en voces de grandes artistas. Pues la verdad es que sí, estas canciones las grabé porque mi abuelita me decidió a escogerlas, porque la verdad a mí me encanta la música ranchera y pues yo he decidido cómo cantar otro género, pero mi abuelita dice, es la música que más pega en la vida, entonces yo le hago caso y le dije que bueno... Claro que sí, Marianita pues muchas gracias, felicitaciones con este primer trabajo de discográfico, deseamos muchos éxitos en su larga carrera musical que va a tener Muchas gracias a ti por haberme entrevistado y gracias por haberme invitado Muy bien, es Marianita Carranza con nosotros aquí en el canal OZ Producciones y en la emisora La Superior Estéreo, hasta la próxima, chao Hasta luego